Nuestro set de seis mandriles de madera es ideal para crear argollas, incluye seis mandriles redondos en una maleta de almacenamiento, se usa para crear curvas en alambre, puedes elaborar círculos y arcos perfectamente uniformes.